Bien, gracias Carolina, gracias a Fulvio, Francia, a todo el equipo. Miren, varios temas que comentar en el día de hoy. El primero es avisar que en Pueblo Nuevo, en San Francisco de Macorís, cerca, en donde está el mercado ahora, o sea, donde trasladaron el mercado, que estaba antes en la Salome Oreña, entonces ahora lo trasladaron allá arriba, eh, esa gente no, de por ahí no, se están, no, no, que, no, se están, pero espera, la verdad. Espera. Sobre la verdad. ¿Qué papá, qué papá, ajá. Al Policarpio Mora al Policarpio Sí, Mora, lo claro. llevaron ahora al, al, al mercado Policarpio Mora es decir, que, es decir que no se ha hecho nada todavía. No se ha cumplido. Pero a a, a, a, la, a la gente que está ahí que nos están viendo, nos que mande, nos manden una foto, mande un video ya, ahora al WhatsApp de allá. Sí, sí. ¿Qué? Ajá. Una preguntita. Eh, nuestro sí. alcalde Alex, le solicitó al director del comando regional nordeste que intervenga esto. ¿Qué pasa con la policía en San Francisco de Macorís? Bueno, había un había un tirijala entre ellos ahí. Incluso, según tengo la información, el, el que estaba aquí de puesto, eh, fue trasladado ya y trajeron otro. Lo que hay que ver es cómo amaneció eso ahí en el día de hoy. Así que la gente de ahí de Pueblo Nuevo, de la periferia del mercado Policarpio Mora, porque así que hay que ponerle ahora porque no es parque. Eh, que nos manden una fotografía de eso y estoy de acuerdo con la persona que llamó que a esas personas, a, a los mercaderes, verdad, que le permitan vender, pero aislado. Eh, pueden colocarse que en algunos puntos de la ciudad, pero no toditos juntos, porque entonces se rompe con lo que se, que se está buscando, que es el distanciamiento social. Pero lo que quería decir es que esa gente de ahí, de ese sector, no tienen agua, tienen más de una semana sin agua y ellos están pidiendo que, por favor, que le manden agua. Atención, Inapa. Si no tienen agua en la tubería, pero por lo menos contraten los camiones eh, de agua y mándenle agua a esa gente, porque así, así sea difícil estar en la casa trancado en cuarentena y querer entonces que la gente eh, eh, mantenga la casa higiénica y, y, y lavándose las manos sin agua es imposible. Eh, también cerca del de donde estaba el mercado eh, antes, en la Salomé Oreña tampoco hay agua, así que por favor INAPA, vamos a atender esto eh, y a resolverle a la gente. Por otro lado, señores, eh, la gente de Tenares se está quejando de y voy a llamar a mi hermano Elías Polanco. La gente de Tenares se está quejando de que los franco han estado eh, cruzando para allá a los bancos comerciales que están abiertos ya y según ellos han estado contagiando a los tenarenses. Eh, ellos han estado denunciando que la cantidad de fallecidos en esa provincia, Hermanas Mirabal, ha ido, ha ido en aumento, así como también la cantidad de contagiados. Y ellos están reclamando eh, ver la posibilidad de, de que no se le permita a las personas de San Francisco, bueno, pues entrar para allá. Voy a ver si puedo hacer conexión con Elías Polanco, lo que pasa es que no hemos podido coordinar anteriormente. Elías, si me puedes levantar la llamada para comunicarnos por aquí eh, y que nos explique cuál es la situación actual de allá de eh, Hermanas Mirabal. Tengo a Elías Polanco desde este Hermanas Mirabal. Buenos días, Elías. Buen día, Yayan. Buen día a toda la audiencia de este espacio eh. Realmente día. es el toque de, día, de, de mañana. Buenos días a Fulvio, a Francis, al doctor, a todos. A Carolina. Gracias, Elías. Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo de Tenare eh, y Salcedo, allá en Hermanas Mirabal? ¿En este, mira, nosotros como tenarenses y como comunicador en nuestro espacio El Rincón de Elías, uh -huh. hace ya una semana que veníamos advirtiendo sobre lo que hoy se está dando acá en la provincia Hermanas Mirabal. Los bancos comerciales de acá del municipio no han cerrado sus puertas, llámese Banco de Reserva, Banco Popular, Banco PH de León, no han cerrado sus puertas, se están elaborando prácticamente de manera normal hasta la una de la tarde. Y hemos podido contactar de que el 80-85%, igual que las remesadoras, Pimenca, Western Union y Caribe Express. El 80, 85% de las personas que van a esos centros comerciales son de San Francisco, de Macorís. Y nos preguntaban, pero ven acá, ¿por qué estas filas tan largas que hay en estos bancos eh, cuando el tenarense no hace tanta fila? Entonces, eh, hemos podido contactar directamente con las personas que la gran mayoría son series 56. Habíamos advertido que... Fruto de lo que es el contagio el comunitario que hay en San Francisco de Macorís y la persona de San Francisco desplazándose a la provincia de Hermanas Mirabal, sobre todo a Tenares, que colinda a 12 kilómetros con lo que es la provincia de Duarte, de que, es que ayer el ministro de Salud Pública hablaba de lo que es el brote del virus en la provincia de Hermanas Mirabal, sobre todo, y, e hizo especificaciones sobre todo en el municipio de Tenares, decía él, esto iba a ocurrir. En Tenares, eh, en la provincia hermana Mirabal, dice el ministerio que son nueve fallecidos hasta el momento. Esa es la, esa es la, cifra, y, esa es la cifra. Y 58 confirmados, eh, contagiados. no Ya a partir, de ayer, a partir de ayer la cifra aumenta de 58 a 83 en solamente un día, 25 casos nuevos de los cuales, dice el ministro de Salud Pública, que la mayoría son uh -huh. del municipio de Tenares por la situación que está ocurriendo acá, eh, en este municipio, con el aglomeramiento de las personas en los centros comerciales hasta las 12 del día, 1 de la tarde. Y entonces, esta es la preocupación. Los tenareses eh, nos han llamado como medio y nos han llamado como autoridad electa del municipio, junto con el alcalde actual, nosotros somos concejal electo, uh -huh. para ver qué podemos hacer eh, inmediatamente podamos llegar a, al ayuntamiento y al consejo de regidores a ver si podemos emitir algún tipo de resolución para que Tenares sea prácticamente aislado por tres días y que y ver si el contagio comunitario puede reducirse nosotros eh, le hemos sugerido al ministerio de salud pública que las principales ocho provincias del país donde está el contagio mayormente entre ellas la provincia de Duarte y ahora hermanas Mirabal también que se ha sumado a las primeras ocho provincias del país donde el contagio es fuerte de que esas provincias sean aisladas durante una semana las primeras ocho provincias del país sean aisladas durante una semana por 24 horas y que solamente se permita dos días a la semana de 8 de la mañana a 12 del día salir a comprar a los supermercados eh, para que la gente se abastezca de los eh, artículos de primera necesidad que necesiten porque de lo contrario el virus Dice un amigo mío, y disculpa que voy a usar un término llano, el virus nos va a joder a todos. Bueno, ahí está Elías Polanco desde la provincia de Hermanas Mirabal. Es un comunicador de allá que siempre con un discurso muy fuerte. Eh, eh, Elías, así que gracias por la información. Nos mantendremos en contacto, Elías, para eh, seguir verdad llevando eh, todas las incidencias de lo que está sucediendo único, por allá. Ajá. Lo único, ya, ya que Es imposible determinar que de macorizanos que buscan servicios que aquí estaban cerrados o que no han podido en fila hacerlo, se hayan registrado contagios. Porque es muy alegre decir que el hecho de las visitas, todo el que ha ido allá esté contagiado y contagia a otro. Correcto. Miren, entender. no tenemos ese dato de cómo esa estadística se puede determinar que se contaba. Por otro lado, atención José allá en, en los controles. Quiero que, que me coloque por favor las imágenes que yo tomé ayer. Ayer yo salí a un eh, centro comercial eh, a hacer unas compras necesarias y cuando yo salgo a hacer las compras, bueno, aprovecho y me doy un paseo en mi vehículo por la ciudad para ver cómo está. Señores, miren eso. Páralo ahí, José, si se puede. Me van a acusar la gente que están ahí, que es en el sector Capacito. Pero por Dios, si lo puede devolver, hermano. Pero por Dios, la gente, vamos a cuidarnos. O sea, no puede ser que todos los días estemos en este programa y en todos los medios de comunicación diciéndole a ustedes que por favor se cuiden, que no salgan de sus casas, que no se aglomeren, que y miren eso. ¿Cómo se eso sabe? es. Eso es en el sector Capacito de San Francisco de Macorís. Fíjense que ahí creo que le están arreglando los pies a un señor. Hay otros que están. Miren cómo están ellos ahí. Qué pena que la gente no entienda, no entienda. Deja correr las imágenes para que ustedes vean incluso más para adelante. Gente en una esquina bebiendo cerveza. Cómo podemos frenar esto? Eh, los colmadones eh, con sus puertas abiertas, algunos que no tienen que no tienen que no venden comida, que lo que venden es romo y cerveza, y están abiertos. Entonces, usted ve en los barrios eh, a todo el mundo, como si no tuviera paso. Bueno, no a todo el mundo, fui exagerado ahí. A una, a una gran cantidad de personas. <risa> Miren eso, los muchachones ahí en la esquina con una ce bebiendo cerveza. Lo puede dejar correr para que la Hay gente que lo vea. O sea, señores, pero por Dios, esas personas que están así tienen que pensar en su familia. En que si usted se quiere contagiar, bueno, eh, eh, eh, eh, qué pena uno tener que decir esto, pero ya esa es su decisión, pero no voy a llevarle esa enfermedad a la gente que está en su casa. Eh, eh, de mi sector yo vi uno, unos muchachos que estaban antes de ayer eh, disfrutando, eh, se fueron de, de parranda para el río Boba allá en, en Naranjo Dulce arriba. Eh, caramba, ¿cómo puede ser eso? Eh, eh, muchachos jóvenes que entonces van a la casa, que posiblemente se hayan contaminado con cualquier, con el contacto social, y entonces van a la casa a llevarle problemas a los mayores, porque es a ellos que tenemos que protegerlos ah, pero no están entendiendo no estamos entendiendo y quiero de nueva vez hacer el llamado por favor por favor quédense en casa, por favor quédense en casa, y si usted no lo quiere hacer por usted, y yo soy muy duro con eso, si usted no lo quiere hacer por usted pero por lo menos hágalo por su familia, hágalo por su mamá, por su papá, por su abuela, por sus hermanos que posiblemente tengan alguna enfermedad crónica como la diabetes. Caramba, miren ese, ese otro aquí en San Francisco. Miren cómo está la gente frente a los colmadones, pero por Dios deberían cerrarlos y que la gente no se pueda aglomerar. Es el último llamado que hago porque parece que no estamos entendiendo eh, y saben por qué no estamos entendiendo. Porque hasta que los muertos no sean, como anda una algo por ahí en las redes, hasta que los muertos no sean nuestros muertos, no vamos a entender la magnitud de lo que está pasando. Bien, muchísimas eh, gracias, Gracias, Gracias, el tema del día de hoy. Vamos en ese momento Mira, a tratar con eh, no sé Carolina, si las... eh, creo que frase? es importante porque al principio Yerjan había leído sobre la disposición de la gobernación y el grupo RISEP con respecto a dar asistencia y reducir el impacto que tienen los cementerios locales, que obviamente para ir ahí hay que tener nicho o el cementerio tener disponibilidad. Y creo que es fundamental e importantísimo aporte que hace el grupo Risset reconocer que se han ocupado de su pueblo. Y es que en una reunión, me informa el, el vocero oficial Israel Paredes, que le hice la pregunta. En una reunión en el Salón de Actos de la Gobernación con autoridades sanitarias, se autorizó a la institución dar la información de que el Grupo RISEP había llegado a un acuerdo con memoria fuente de luz. Asumiendo el traslado de los cadáveres a cualquier campo santo. Este servicio es para toda la población totalmente gratis. O sea que usted puede llevar a, a, a la persona Dios que. Bendiga la mente y la disposición de esta empresa. Porque la verdad es que es un aporte importantísimo a este Problema que también, óyeme, no habíamos tenido en cuenta qué hacer con los muertos cuando no todos tienen nichos o espacios disponibles en los cementerios oficiales del municipio. Yayan. Ok, muy bien. Pues vamos nosotros en este momento. Ahí está la información importantísima, Francis. Eh, este servicio que será puesto a disposición para los franco-macorizanos. Vamos a ver qué nos dice la gente, Yerjan, en esta, en este momento, a través de WhatsApp. Sí, gracias. Eh, a la persona que me está llamando por aquí, eh, Demos un segundito. Tenemos a Wendy Cadena, aquí en el WhatsApp, que dice, buenos días. Ojalá lo pongan 24 horas, el toque de queda, eh, para ver si, eh, si para un poco este contagio, porque San Francisco de Macorís se está saliendo de control. Atención al Ministerio de Salud Pública, dice Wendy. Eh, Ajá. ¿Juane? sí es bueno que tú pongas la fílmica otra vez que tú presentaste donde está todo el mundo junto ahí sin mascarilla para pues, tratar de llevar conciencia un otra momento, vez, porque... pues, eh, ponlo por favor a propósito del, del escrito de Wendy Cadena ponlo José para que la gente vea eh, a nuestros amigos del sector Capacito que yo los quiero mucho pero por Dios, ustedes no se están cuidando y no están cuidando a su familia José, si lo tienes por favor lo puedes colocar por, a petición de Fulvio por favor, eh, nuestros Amigo. amigos. Nosotros lo queremos mucho. Y ahorita le voy a buscar un video de, de una funeraria que, eh, en, una, en un pueblo de San Francisco, de, del país que tiene unos especiales muy buenos porque, caramba, la gente no entiende. Eh, eh, eh, bueno, es bueno ese especial. Eso es en sí. En sí, Sí. sí es eh, pero se pueden traer de para allá. Caramba, la gente no entiende. Y estos muchachos que están aquí ¿verdad? y me excusan que, que uno utilice, pero mírenlo como están ahí bebiendo cerveza en la esquina, miren, sin ningún tipo de protección. No, así no. Muchachos cuiden a sus, a sus madres, a sus padres, a sus abuelos. Seguimos con los WhatsApp. Marcos ¿verdad? Paulino, desde Los Rieles, dice: eh, es mejor eh, quedarse en casa. Una pregunta para la doctora: eh, Soy alérgico a los aines ¿Cuál sería el tratamiento para el COVID para esa persona? Bueno, tendría que ser entonces un médico especialista en el área que le dé esa respuesta.